El libro de Esther, capítulo 10 El rey Jerjes impuso impuestos en todo el imperio, incluso en sus costas más lejanas. Todo lo que logró con su poder y su fuerza, así como el relato completo de la alta posición a la que el rey ascendió a Mardoqueo, están escritos en el libro de las actas de los reyes de Media y Persia porque el judío mardoqueo era el segundo al mando del rey Jerjes, líder de los judíos y muy respetado en la comunidad judía. Trabajó para ayudar a su pueblo y para mejorar la seguridad de todos los judíos.